...para dedicar a estas actividades. Agradecer todas las intervenciones de inauguración, eh, como os he estado comentando, eh, la idea de ese intercambio es generar fuente entre diferentes organizaciones y colectivos... ...a nivel internacional, eh, a nivel de Estado español, a nivel así, de, nuestra, de nuestro territorio, eh, y para eso, en el marco de, de estas actividades que tengo esta mañana, pues eh, tenemos previsto un intercambio... Más amplio, eh, teniendo también la participación de una compañera de Salvador y una compañera de Guatemala, pero desde eh, de Centroamérica ha sido eh, imposible desarrollar los viajes. Eh, de hecho, ya mucho nos ha costado llevar aquí a los compañeros de Cuba con la situación que tenemos. Y de hecho, agradecer también a Pérez y a la concejala... Y a, la, y, y a algunos eh, diputados también que han estado apoyando en el proceso de sacar el visado que, que os cuento que ha sido bastante complejo, de hecho, lo hemos sacado este martes pasado. <risa> y nada, agradecer una vez más aquí también las compañeras que han venido desde Cuba para compartir eh, una experiencia que tenemos de, de, de promoción de canales cortos, de comercialización a nivel local, eh, yo ya voy a dejarle la palabra a ella para que cuenten nuestra, nos cuenten su experiencia. Tenemos al compañero Alberto, eh, presidente de la CFS Miguel Betancourt, eh, productor, y, bueno ahora nos contará ella y Lorena también que es experta en tema de desarrollo rural eh, con larga experiencia, largo recorrido que nos va a contar también un poco sobre el el marco político que tenemos en este momento de políticas para la promoción de la comercialización en Cuba. Nada más, le voy a agradecer una vez más y dejarle la palabra a Alberto para que nos empiece a contar un poco la experiencia de su cooperativa. Bueno, Alberto, presidente de la CESI-191 de Cuba, este, tenemos una experiencia a partir de a raíz del tema de la, de, la, de la Convención de las soluciones. La Nuestro país, el, el gobierno nos pidió eh, eh, a eh, partir de agosto desde 2021 se, se dicta una, una serie de medidas para enfrentar lo que es la comercialización de nuestra solución. ahí eh, nosotros como cooperativa eh, creamos un punto de venta en la, en la zona de la comunidad que tenemos que abastecer eh, eh, a una población de 300 y pico de habitantes que tiene esa comunidad para nos toca la tarea esa de, de producir alimentos para abastecer esa, esa población con la venta directa a, a ellos ahí vendemos de todo lo que produce nuestra cooperativa así como beneficiamos algunos productos para la, la venta a, a esa comunidad que nos trae consigo este, como la venta directa se nos hace más asequible, hay un, un precio más justo para lo que es la, la población así como el beneficio a los productores ahí los productores se benefician porque al hacer la venta directa no hay intermediar eh, el precio es un precio justo para, para lo que es la, la, la adquisición de nuestros clientes que es la, nuestra población Allí eh, tenemos grandes experiencias, las organizaciones de de, de, la, de la zona eh, están muy satisfechos de, la, de lo que le ofertamos a la comunidad. Así como también contamos con un mercado, un mercado en la, en el, en la ciudad de Contramar, en nuestro municipio, también con precios eh, justos a lo que es la población, precios asequibles. Tenemos una, una buena relación con las organizaciones de, de, de, del municipio que nos proyectan cada día, eh, nos, nos motivan más a producir más para lo que es nuestra población. Ahí la cooperativa se encarga de comercializar toda esa producción un mercado articulado que, con un proyecto, se benefician nueve cooperativas que están en, enmarcadas en satisfacer parte de las necesidades de la población conjuntamente con nuestra cooperativa. Ellos tributan a ese mercado conjuntamente con nosotros para lo que es la satisfacción de, de, de la población, un precio justo y asequibles Allí uno de lo, los más beneficiados en, en estos temas son los productores, que son los que se dedican a la producción. Allí los productores se dedican a producir. Nosotros lo, las cooperativas nos dedicamos a, la, a lo que es la comercialización. El productor también que quiera hacer su venta directa, no hay ningún tipo de problema. Pueden ir a, a los mercados, eh, se solicitan una, una tarima para su venta, un precio justo a la población, un precio que como usted viene a ver en relación a lo que venden los intermediarios, está alrededor de un 40% menos de lo que es la, la venta a la, a la población. Allí ahora en estos momentos eh, la política de comercialización este, se le están arrendando hasta punto y mercado a los productores, para que ese productor haga su venta directa, el que lo desee, eh, haga su venta directa, así como a las cooperativas también, que el, el gobierno tenía muchos locales que, que habían empresas que se dedicaban a la comercialización y en estos momentos se lo han arrendado a las cooperativas para que la cooperativa en su venta directa, que el producto le llegue más fresco a la, a la población y todas estas cosas eh, nos está dando eh, muchos beneficios en, en la parte económica, de los así como los productores y las cooperativas. Las organizaciones que, que tiene, tenemos, que estamos organizando en cooperativas, así que el productor, entre menos el productor se mueva de, la, de su finca, de sus tierras, eh, mejor, porque así atiende mejor su cultivo atiende, le hace todo lo que tiene que estar atendiendo en el cultivo es una de las cosas que ha que impactado mucho en, en Cuba. Le voy a decir, eso en Cuba se está montando a nivel de país, de sus beneficios y, y se han visto los, los resultados. En, esta, en este año de la pandemia eh, le digo en Cuba, eh, como en todos lados, se han, se han cerrado casi todas las empresas, se han cerrado todos los pero nosotros los productores hemos seguido trabajar porque si hay una cosa que eh, depende mucho de todo esto es la seguridad alimentaria, eso está claro, y entonces toda esa experiencia vamos tenido y, y queremos cada día nos vamos a ir, este, como se dice, preparando más, así, eh, atendiendo más a la población, porque acá cuando usted eh, produce más, cuando ofertas más, los precios tienen que bajar es una... ¿Alguna pregunta? Bueno, buenos días. Me llamo Lorena Rodríguez y eh, soy cubana y un poco también um, llevado muchos años con diferentes organizaciones españolas eh, eh, trabajando el tema del sector agrario, sobre todo en, en la zonas rurales y fundamentalmente en las zonas, en las, en las zonas urbanas. En Cuba, bueno un poco, Alberto lo comentaba, Cuba está organizada, el sector agrario, por eh, cooperativas, o sea, los productores y las productoras, los campesinos, y los campesinos tienen la oportunidad de organizarse a través de cooperativas eh, con, diferentes, con diferentes sistemas de gestión, ya o sea, están las cooperativas de créditos y servicios, que es donde Alberto eh, pertenece, que es donde se vinculan los productores individuales, los productores independientes, sobre todo los dueños y propietarios de tierra, y también lo, lo, las personas, los campesinos que quieran arrendar, o sea, quieran las tierras en un substructo, se llaman productores en un susto. Y están también las cooperativas de producción agropecuaria, que llaman CPA. Que, que tiene también una organización colectiva también del trabajo, ya, ya no son eh, campesinos independientes, sino diferentes también productores y productoras que quieran de manera colectiva también organizarse. <coughs> Están también las unidades básicas de producción cooperativa, que tienen, también son eh, eh, productores y productoras que tienen tierra. Son trabajadores también que se contratan y en una finca determinada, en una parcela, y colectivamente quieren también eh, trabajar. O sea que, como eh, observan, el sector agrario de Cuba está organizado también por diferentes cooperativas y están también las unidades empresariales de base, que son ya más eh, como las granjas estatales, son grandes granjas, que contratan trabajadores en función del Estado, en función de, de trabajar. Eh, de todos modos, independientemente que sean cooperativas, que tienen autonomía, fundamentalmente la CCS, o sea, la Cooperativa de crédito y Servicios, que está más vinculada a campesinos y campesinas independientes, el Estado, o sea, el, el gobierno también, junto con el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, tiene la responsabilidad desde el punto de vista de eh, a, eh, acompañar y atender a ese campesinado, que sea, a esta. A este campesino y campesina, de un poco direccionar también las políticas públicas, agrarias también. Y para eso dispone de diferentes espacios, hay diferentes leyes, de, de la tierra y específicamente del abastecimiento municipal. Hay diferentes medidas y cada día, y a partir más de todo lo que de, de esta pandemia, se quiere flexibilizar todo lo que es eh, los canales corto comercialización, de llevar sobre todo los productos locales directamente a que el productor venda y eliminar todos los intermediarios, porque en Cuba también hay intermediarios, y fundamentalmente los intermediarios están en el Estado, que o sea, el Estado tiene diferentes empresas como Acopio, o sea, otras empresas que comercializan y que son intermediarios que interactúan entre el productor, la cooperativa y esa empresa son las que le compran los productos al campesino a o a la campesina o a la cooperativa y ellos lo venden a través de los mercados. Pero eh, nos hemos dado cuenta, igual que ustedes, que existen diferentes problemas, o sea, no llegan todos los productos con la misma calidad a la población, se demoran, o sea, se, hay mucha pérdida de las producciones en los campos porque no pactan con el campesino de recoger una, una producción X en un determinado tiempo, y no llegan, o se hay diferentes también limitaciones con esto, y lo que se intenta a partir de toda esta compleja situación que tenemos de pandemia, es lo que, se, lo que se ha intentado flexibilizar cada día más, que el productor venda directamente a los mercados, vaya al mercado, ponga su precio, hay un decreto ley que salió ahora novedoso del, del precio por acuerdo, que de los campesinos se ponen de acuerdo y pueden también ajustar un precio de venta. Ya en Cuba también, por ejemplo, hay un espacio que es como la, los mercados de proximidad que ustedes están implementando, que nosotros le llamamos ferias agroalimentarias municipales, que normalmente se hace todos los fines de semana en, to, en casi todos los municipios, donde el productor y la productora o el campesino lleva sus producciones a través de su cooperativa o él directamente venden en la ciudad, en un espacio que el Gobierno, conjuntamente con el sector agrario, eh, organiza, y ellos van y venden sus producciones. ya También hay una flexibilidad que, por ejemplo, si el campesino o campesina tiene un, un, un producto X, o sea, o grandes producciones, pues, tiene la posibilidad de ir a un mercado conciliar con el, el gestor de ese mercado y vender ese día toda su producción, si lo desea. O sea, en ese sentido hay mucha flexibilidad. Tenemos muchos desafíos, tenemos muchos desafíos, eh, aún aparte de, bueno, de todas esas oportunidades que tienen los productores y las productoras, pero hay muchos desafíos. Eh, y está también, bueno, en crear espacios articuladores, también donde el campesino que existen ya, ¿no? Diferentes comisiones a nivel de gobierno a nivel del sector agrario, donde el campesino, el productor o la cooperativa tiene espacio de participación, de articular, pero todavía nos queda mucho por hacer en ese sentido, o sea, en cómo incorporar más ese campesino y campesino. Que todas las cosas novedosas que están llegando se enteren, se informen, se comunica y la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, tiene un papel fundamental, ya de cómo llegar la información a ese campesino, pero bueno, nosotros mismos lo comentábamos incluso ayer, ¿no?, cuando queríamos preparar esta presentación, bueno, cómo el campesino o sea, se va enterando, se le va comunicando, ¿no?, de todas estas cosas eh, novedosas, innovadoras, de todos estos cambios que llegan a, a nivel de políticas públicas, cómo se entera, de qué manera la información es eh, inmediata, ¿no?, para poder impulsar más esta producción y este abastecimiento local y este mercado de proximidad, que, sin lugar a dudas, es una oportunidad eh, eh, una oportunidad para el consumidor y para la consumidora, pero también para el campesino y la campesina. No sé si tienen algo que preguntar. Si se yo solo añadí que en ese momento, eh, como Fundación Mundo Bate, estamos apoyando a la NAP eh, y, uh -huh. y las otras organizaciones como ACTAF, como ACPA, que son Organización de Técnicos Agrícolas y Forestales, Organización de Producción Agropecuaria eh, y Ganadería. Estamos acompañando en todos esos procesos, básicamente en, en, en algunas cuestiones claves. Eh, en primer lugar, el, el asesoramiento y la capacitación por tema de relacionado con el cooperativismo. Eh, comercialización, eh, con comercialización, tema de género también, que estamos incorporando, por ejemplo, las políticas de género de las organizaciones en su implementación y acompañando en esos procesos, eh, y también eh, con el tema intercooperativismo y servicio, no, la colaboración entre diferentes cooperativas, diferentes niveles y eh, cómo se relaciona, cómo se fortalecen la, eh, los servicios que brinda tanto el gobierno como como la misma cooperativa, ¿no? a, a todas las productoras y productores. Por otra lado, estamos ayudando en una cuestión clave. En Cuba, en ese momento, hay un bloqueo que impide prácticamente buena parte de la, de la, de la, del comercio internacional y genera unos problemas muy graves también a nivel financiero, a nivel comercial, a nivel financiero y, y, y genera una situación de, claro, de dificultad. Entonces, nosotros acompañamos también. En la, en la búsqueda de, de, de la compra y la adquisición de, de equipamiento. Y, y, y, básicamente, tractores, básicamente, jaulas…, básicamente, cosas que aquí puede parecer muy fácil de encontrar, pues en Cuba es muy complicado. Muy complicado. Y en eso estamos acompañando también como, como Fundación Mundoval y, y bueno y otros procesos también relacionados con, eh, con el tema, sobre todo, de la política de género del Ministerio de Agricultura uh -huh. y, y, y tema de transición energética, porque el tema de la, del acceso a, a fuentes eh, no renovables en ese momento en Cuba pues, eh, no es viable y se es, está trabajando para buscar una alternativa, ¿no? Con la, el tema solar, eh, eólico, etcétera. Yo creo que es interesante que si tenéis alguna pregunta o si Lorena y Alberto quieren añadir alguna cuestión más. No, eh... yo, yo lo único que quiero añadir es lo que decía el compañero Ndelo. Este Nuestra cooperativa, a, a raíz de, de, de, de la colaboración de Mundo Bajo, eh, fue, se ha sido una, una fortaleza, se ha fortalecido mucho, porque no contábamos con equipamiento. Nosotros en este momento tenemos una mini industria con un equipamiento que nos facilitó la Nación de Mundo Va, y así como tractores que tampoco lo poseíamos, se nos hacía muy difícil adquirir esos recursos. Y en estos momentos, eh, nuestra cooperativa eh, está muy bien, en, con un buen futuro, un buen desarrollo, porque es, ya estamos transformando eh, muchos de los, de los productos de nuestros campesinos que no se, eh, antes se nos podían perder, ahora no se nos pierden, porque eh, tenemos una gran mini industria que hacemos las pulpas de, los, de frutales, así como que una línea de incurtir nuestros vegetales. Eso es una fortaleza para, para nuestra cooperativa, así como la comunidad y, y el que es el, el municipio de Contramete, porque todo lo que estamos produciendo ahí es para el consumo de, de territorial. Ahí, como bien comentaba Anelo, para un poco terminar, bueno, eh, el Mundubá se centra en dos regiones fundamentales de, de la isla, eh, en la región de occidente, con La Habana, o sea, La Habana como ciudad también y en, el, en la parte rural, y también el oriente, en Santiago, o sea, son, son la, las dos ciudades más grandes que tiene la isla, Santiago de Cuba y La Habana y todas las producciones, o sea, se, está, se, se beneficia el sector cooperativo agrario, eh, es el sector que, está, que se está apoyando, y estas dos grandes ciudades también eh, tributan, tienen eh, la población más grande también de la isla, de la isla de Cuba, y eh, todas estas eh, cooperativas eh, de las diferentes formas de gestión que, que, les, que les he comentado anteriormente, tributan también, o sea, están en las zonas rurales, pero tributan a, la, a estas dos grandes ciudades que tiene la, la isla. O sea, toda la producción de alimentos tributan, se comercializa también en estas dos grandes ciudades. Eh, se está trabajando también el, todo lo que es los enfoques de cadena de valor con los encadenamientos productivos, es un tema que en Cuba también se está impulsando en cómo también diferentes campesinos y campesinas que tienen una X producción se pueden articular eh, e interactuar también con otras formas de gestión, ta, no estatal, estatal. Ustedes saben que, bueno, que en Cuba también ha sido todo, que son cosas novedosas, todo el impulso de otras de otra formas de producción eh, no estatales o privadas, que ha sido todo un desafío también de los cubanos y las cubanas, bueno, por todo la la relación que hemos tenido con el sistema, ¿no? De, de, de que hemos, hemos, ido, hemos ido avanzando de todo un sistema estatal a incorporar también nuevas formas de gestión no estatal o privada. Y eso, bueno, ha sido todo un desafío de cómo articular toda la gestión estatal con la no estatal. Y ahí andamos, ¿no? De cómo… O sea, no todo lo tenemos perfecto, porque no, porque nadie es perfecto, pero sí hemos, estamos intentando o sea, buscar soluciones innovadoras, también que haya un bienestar de la población que todavía uno falta por resolver, y también, sobre todo, responder a la demanda de las poblaciones. Una de las experiencias que también hemos vivido, y es muy importante, o sea, de hacer sondeos de preferencias también en, a nivel de consumidores y consumidoras, o sea, y de gusto, qué prefieren la población, y la, y, o sea, los, lo, la, la consumidor y la consumidora, qué quieren la consumidora, esa consumidora, esa consumidora, qué exigen, y a partir de ahí, bueno, implementamos formas productivas diferentes, innovadoras también. Nos falta mucho, ayer lo hablábamos, la experiencia que ustedes tienen del consumo responsable, o sea, de cómo el consumidor y la consumidora te exige, o sea, hay otras exigencias. De un, un, de un producto más sano, más ecológico. Esas cosas todavía nos faltan mucho por hacer, pero va también desde la cultura y de la sensibilización que logremos también en ese consumidor y consumidora O sea, en esas cosas nos queda mucho por hacer. Yo quería preguntarte, Alberto, eh, que, cuáles fueron las necesidades como campesinas que os llevaron a generar esa mini-industria y también ¿cómo, cómo está siendo la gestión de la, de la mini-industria para las campesinas sí, básicamente eso, cómo está siendo así como vuestra gestión como campesinas a la hora de gestionar esa mini industria, ¿Si, si hay participación campesina a la hora de la gestión, si un poco para que para que me explicaras cuáles están siendo eh, las las cosas buenas pero también qué problemas os están surgiendo ahí bueno, el, el, como lo decíamos, tenemos una, una mini industria que, que en sí, eh, la, la cooperativa, pero una, es una mini industria para lo que es el, el proceso de las producciones de nuestros campesinos, porque allí nosotros producimos mucho lo que es frutales, guayaba, tomate, que, está concebido ese proyecto para lo que es la guayaba y el tomate, pero no tiene que ver nada que sea el guayaba y tomate, eh, todos los otros tipos de fruta como el mango. Eh, el, el Mamey colorado los procesamos ahí eh, y así el, el, la campesina el campesino eh, sus producciones no las pierde ¿qué pasa? Eh, hay una cadena de, de campesinos a la mini industria y de ahí nosotros eh, elaboramos producimos y, y hacer, para lo que es el consumo social de, de nuestra provincia así como de nuestro municipio eh, cuando la mini industria eh, las campesinas y los campesinos están seguros de lo que ellos están produciendo, eh, tiene seguro su comercialización. Eso, es una ventaja, porque cuando usted produce y sabe que tiene eh, su destino, su destino, su, su, su producto, usted eh, está más tranquilo en, en su tierra, porque no se le pierde, no se… ¿me entiendes? Son cosas novedosas allí que no, no las teníamos, son cosas novedosas que a raíz de todas estas cosas… Hicimos, se hizo un diagnóstico y vimos todas las dificultades que teníamos, y por eso se proyectó hacer una mini industria en esa comunidad. Ahí agregar que, por ejemplo, en su. Alberto, su, la cooperativa de Alberto, o sea, la cooperativa donde pertenece Alberto, está enclavada, como él explicó, en una comunidad rural. Eh, y está a cuántos metros de la. A cuántos a, kilómetros, a cuatro de, kilómetros de, la ciudad, de la ciudad. A cuatro kilómetros de la ciudad de Contramaestre, que tiene otra población. Entonces, ahí hicimos un sondeo eh, con, los, con la población, tanto de la ciudad como de la comunidad, eh, para conocer sus preferencias y gustos. O sea, no solo, no solo ellos lo que hacían normalmente antes es vender el producto fresco, la guayaba el tomate fresco, en, su, en incluso no tenían ni punto de venta directo ahí en la cooperativa, tienen que ir a la ciudad a vender eso, en los mercados de la ciudad. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, hicimos un sondeo, un diagnóstico, un estudio de gustos y preferencias y ahí salió que sobre todo las mujeres eh, preferían, eh, eh, prefieren, eh, por ejemplo, el tomate en pulpa, en salsa, en la salsa de tomate o el puré de tomate, la guayaba también, o sea, no, eh, la prefieren fresca, pero también en néctar o en casco de guayaba, o sea, en diferentes dulces. Y a partir de ahí, bueno, es que surge la idea de la mini industria. Ellos, ellos tenían mucha producción y parte de la producción también se le perdía, en muchas pérdidas también productivas. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, vamos a impulsar una mini industria eh, para poder procesar todos esto, estos productos que se pierden y que también las personas, los consumidores, las consumidoras prefieren. Eh, que se le venda en, en eh, un producto transformado, ¿ya? Y por eso es que surge la, la idea de la minutura. minuto. La sí, minuto. Y en cuanto a la gestión, como, porque aquí se nos está dando en muchos territorios los debates de la creación de obradores compartidos, que son 20 industrias, que para esas necesidades. Y... y eh, a mí me gustaría que, que ya que estáis aquí y que, que nos explicarais un poco cómo está siendo vuestra gestión sobre el espacio y, y en cuanto tanto en cuanto a organización campesina como a organización del espacio en sí. Si sois las propias personas campesinas que estáis gestionando ese espacio o si hay una persona que se encarga, en ese caso tú, o otra persona que se encarga de decir qué se hace en el espacio y que, que hace de puente con las otras campesinas y un poco que nos explicaras cuál está siendo, como la, si hay alguna problemática, que igual no la hay. Ay, oh. Bueno, la, eh, la, la minitud se gestiona eh, por lo que es la cooperativa. No, desde la cooperativa Desde la cooperativa No tenemos más nadie, la gestionamos ahí. Eh, las problemáticas existen eh, Existen las problemáticas porque estamos enmarcados en, en, en, en una cultura que no las teníamos Tenemos que Estamos cada día aprendiendo más, capacitándonos más para lo que es la lo que es la, lo, los temas de la mini industria porque no teníamos esa, esa, esos conocimientos ni esa capacidad de lo que es la, lo, un proceso de una mini industria. Pero explícale eh, cómo los campesinos tributan sí, a la mini industria. O las campesinas. Los campesinos y campesinas eh, tributan a, a lo que es la mini industria. Nosotros de, año por año hacemos un, un, como sistema una contratación con nuestras campesinas y campesinos para saber qué van a producir, qué cantidad van a producir por, por hectárea. Y ellos mismos, eh, nosotros, hacemos esa gestión, les, les transportamos nosotros mismos todas sus producciones hacia la mini industria. Hay campesinos y campesinas que están a, alrededor de lo que es la mini industria y ellos mismos nos tributan su, su producto. Pero que nos queda más lejano, nosotros mismos nos encargamos, les gestionamos todo lo que es la comercialización, así como todo su, su proceso. O sea, eso. También tenemos una cosa que lo estamos implementando también, que a raíz de todo este sistema de comercialización… Eh, a veces eh, nosotros le compramos el producto al productor a un precio que no, de mutuo acuerdo, porque son precios por acuerdo, y, y al final, del, del, como se dice, del proceso, vemos que hubo un resultado y po podemos también retribuirle parte de, esa, de ese resultado, de esa ganancia a, a ese productor, un porciento establecido. Que así que eso el que más se beneficia en todo este sentido es el que produce. Bueno, yo para no quitarle espacio a la gente que tiene que hablar después, si os parece, pasaría ya a la siguiente persona. Me sabe mal porque me encantaría quedarme aquí a hablar eh, mucho más rato, pero eh, eh, vamos ya un poco mal de tiempo y, y entonces, si, si os parece, luego en el, en el café, pues eh, eh, se puede... Si tenéis otras preguntas o cuestiones, aprovechamos de que están por aquí y, y además se quedarán un par de días más. Así que, si, si le queréis invitar a vuestras explotaciones, ellos vienen encantados. <risa>